¿Qué rollo amigos? Hoy nos llegó otro paquete, lo vamos a desempacar. Ah, pero antes que desempaquemos este paquete, por favor que no se les olvide suscribirse al canal, darnos el like y porque su apoyo nos ayuda mucho, ¿verdad? hacer más videos y todo ese rollo. Pero bueno, ya no les voy a hablar mucho, nomás vamos a abrir la caja y les voy a enseñar los zapatos que me llegaron hoy. Estos es los apañé de StockX. La caja, pues pinche caja, no sé, como todas las de siempre, ¿no? Pero vamos a ver si hay algo especial aquí. Pues son puras puras payasadas. Aquí hay algo bueno, vamos a sacarlos. Son unos Puma, colaboración con Nintendo Entertainment System. El empacado, pues no está así que digas muy súper especial, pero obviamente está chido que sí tiene el branding de Nintendo y también tiene el branding de Super Mario. ¿verdad? Estos zapatos salieron, pues, ya salieron hace rato, ¿verdad? Yo me enteré como un poco tarde y, pues, cuando los vi, ya desafortunadamente no tuve chance de apañarlos este, cuando salieron. Entonces, pues, tuve que pagar un precio de reventa. Lo chido de estos zapatos es que a mí se me hace que estos son unos zapatos... Ah, eh, eh, a mí se me hace que este es un ejemplo de unos zapatos que no tienen mucho hype. Uh, y no son súper caros, pero siguen siendo algo súper padre que la mayoría de la gente puede comprar y los puedes usar y te puedes sentir bien de tener unos zapatos chidos, ¿no? Pero bueno, nada más... Uh, no hay mucho en especial en la caja, así que vamos a abrirlos y a ver qué onda. A ver, adentro nos viene nuestro recibo de stockX, unas calcomanías y una... Es como una tarjeta navideña, me imagino. No sé quién le quiere mandar una tarjeta de StockX. Si alguien te manda una tarjeta de StockX, es porque no te quieren, güey. Ya lo dije. A ver qué tenemos aquí. A ver, el paper está padre. El paper es así como, como blanco y negro, con pues detalles de diferentes juegos de Super Mario, ¿verdad? Bastante padre. Otro, dos, dos, pues hay mucho papel en esta caja, eso sí, ¿eh? Pero bueno, aquí están... Uff, como que se parecen un poco a los Nike Cortés, pero con estilo puma. Y como les estaba diciendo, estos zapatos salieron a la venta por alrededor de 80 dólares. Y ahorita, pues, este, en la reventa les está yendo bien, o sea, en la reventa ahorita estos salen como a 150, ¿verdad? Uh, que obviamente es mucho para uno de estos pares, pero siendo que es la colaboración con Nintendo, pues es algo un poco padre. Y como decía antes, por lo menos todavía está así como que alcanzable, ¿no? No está súper payasote el precio. Pero bueno, aquí tenemos varios detalles padres. Aquí tenemos el botón de power, como en las consolas este, de esos tiempos, ¿verdad? El, el NES. Y luego también tiene su controlito aquí. El controlito está chido, vamos a quitar la estupidez de StockX, que a nadie le importa. Luego tenemos la, aquí la, la lengüeta del zapato, que tiene pues, el arte del juego original de los Mario Bros. Las uh, plantillas, vamos a ver si se le puede sacar. La plantilla se le puede sacar, parece. Entonces aquí podemos ver las plantillas bien chidas. ¿no? Vamos a ver qué más nos sale. En el otro zapato esto está muy padre obviamente jugando de cómo eran las consolas antes los nes uno es el botón de power y otro es el botón del reset Este par lo veo pues bastante bien verdad si sí está bastante limpio no le veo mucha pegadura en exceso a mí se me hace que me tocó un buen par tiene un poquito un rayón acá medio medio leve aquí en el puma ¿verdad? Pero no sé, casi ni se nota, ¿verdad? Está, está, está leve Pero bueno, aquí están los La colaboración entre Puma y Nintendo Ah, no les enseñé la otra, vamos a ver, de volada Vamos a ver la otra plantilla Para que no digan que no les enseño todo A ver, miren Entonces aquí están las dos plantillas, ¿Verdad? Entonces, está padre, ¿no? Porque es así como que la, la batalla ahí con el, con, el, con el Bowser, ¿no? Entonces, bastante padres estos zapatos. De veras, así como que ahora sí como que hechos exactamente para los viejitos como yo que jugábamos en Nintendo original. así um, sí, pues no se sé, muy padre. Estos zapatos los compré, pues, <risa> nomás porque era como que mi, este... Como el regalo de Navidad que me di a mí mismo, ¿verdad? Así lo justifiqué ¿no? Um, pero bueno, pues díganme, ¿qué les parecen? ¿Es algo que ustedes se pondrían? ¿Qué les parece el precio? Se les hace muy pasado el precio de $150 por estos papos. ¿Cuál es su juego favorito en Nintendo? ¿Qué les parece la colaboración? Nomás cuéntenme en los comentarios. Y pues nos vemos en el próximo video. Ahí se ven. Bye.